Hola amigos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en Pyday 2 Para mostrarles que gracias a la disfunencia alcancé a descargar de lo gratis, puta madre Y para variar, ahora estamos jugando el sigilo en joyería y, y vaya el, el multijugador gente random metiéndose randommente como la gente se espera y preparando las cosas en sigilo, puta madre. <risa> bueno, aquí no pasa nada, me matan algunos partes. ¿eh? Tengo el plan perfecto para esto y para vaya, para vaya, vaya, para meternos unos disparitos, pam, pam, los Chamare, chamare, se mete un compañero. Eh, saludos a Matías y tanto. <ríe> Espero que vea el video Con suerte, yo creo que ni cagando lo voy a ver se <ríe> sí, marmol no ve. Ya, ok eh, Esto no está tan complicado después de todo Ni tanto, ni creo Y si corto estas huevas, mejor Es que no es tan complicado ¿En serio, tío? ¿En serio que lo han descubierto? Ay, Dios para abajo, stay señores, que esto es un asalto eh, Espero que no stay se down, alarguen tanto Y cálmense un poco que, voy a que no los voy a matar Por ahora right, Señora, go. andate para abajo Si Don't no te meto it, un balazo perro pendejoso. Un pasazo perro Un buen balazo perro Oh, Dios mío me importa un pepino, los civiliza Ahora mato al policía Pa pa pa Muere, muere Pa pa pa Ya, muere Muere, ya Ustedes también, rehenes Que no nos sirve para nada Yo me encargo de matarlos Ustedes todos Me importa Estoy un cuadro. pepino Ahora recargo, madre mía Y toma Ese no muere Ya muere Madre el weón se muere, en serio. Ya, ya. Metamos más importancia. ¿Qué importa ese men? Se va a ir corriendo por acá, posiblemente. chap, Ya, ña, ña, Otro más. Ya, Me tienen a esta puta madre. Me tienen. Ah, usted, señora. Usted va a abajo. Gracias, Matías. Recarupa. No sé, pero siempre me gusta ver animación de recarga como soy el único que le gusta ver el diseño que le... que gracias a dios me salió caja fuerte de sangre esto es skin pero está lo malo que está usada ya vamos a tirar esta cosa por acá está esta... posiblemente también esto no es tan complicado verás que tirar las joyas es terre fácil pero pero controlar a los civiles ni tanto si quieren bueno si quieren más vídeos de fightai 2 que juegan con randoms y demás espero que les guste y no no creo que hayan dicho bueno hace poco he visto pues, al parecer ya cerraron las, las suscriptores para hacer una serie de baby bla, bla, ¿Y por qué rayos te me estás metiendo en series de Minecraft? Talks? Ya, cálmate. Y yo tirando estas piedritas, estas nuevas joyitas. Que valen $5,000 50, dólares fácilmente. Y es como decir que estúpidamente yo estoy corriendo como puto. Y literalmente me... Oh, ¡Puta madre! ¿En serio? Tirar. Se están conectando bastante gente. Pues algunos pierden la conexión porque mi internet está estos días como la mierda. Gracias gobierno de Chile. Gracias Movistar. Esperando. Esperando. Es literalmente. Vamos a romper esto y vamos a tomar las joyas. Literalmente vamos a tomarlas. A lo loco. Robadas, robadas. Todas robadas, para Toma esta carta. Y ahora, un, un paquete. Dios okay, siempre me salvas las cuevas. Ay, se lo meto. Ay, Jesus. Ay. ay, Dios, Jesus. Ay, no, papá. Llegó Jesus. Oh, la mierda. Llegó el Dios de todo. Puta, la conexión, papá. Esa conexión. Está en el sigilo. Claro que sí, papu, pues estamos en sigilo, pa. ¿Para qué decir? Y estoy... Bueno, sí, estamos en supermente sigilo. Y esto algunas veces, siempre, siempre, algunas veces me ha pasado. Si te tengo que decir esto, pa... Da buena suerte y yo, bueno, tengo que esperar que el taladro funcione. Toma. Bueno, me quedé vacío. Uh, vamos a ver si puedo reiniciar. No me deja entrar. <ríe> Algunas veces pasa, amigo mío. Algunas veces. Bueno, igual te puedo dejar que entres a la siguiente. Igual te puedo dejar. Pero no importa, chamare Ya todo por terminar, igual. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Jesus! ¡Ay, Dios mío, Miguelito! ¡Qué verga hacen aquí, papus! Después de... Bueno, eh, ya que nos quedan... Ya que estoy haciendo este speedrun, ¿por qué no hacer un puto speedrun cagado? Ya, vamos... En otra. Ok. Ya, pero ya entraste, Jesús ¿Para qué dices esto, papá? Dios, Jesús ¿Para qué dices estas cosas? Sí, po, papá. Vamos. Vamos a ver si hay más cosas del paquete de Gage. No hay ni una. Ah, voy a ver si... Si sí, ya cerré esto, ya terminó todo este desmadre, papu. Pa. Si, sí, ya, por fin. Embolsado, ya no puedo tomar el dinero para parecer. ¡No, God! ¡No, God! ¡No, ¡Please, no! no! ¡No! ¡No! Esta, y ya. Esto no es tan complicado, pa. Ya, última joya, tírala, tírala, tírala. Vamos a tirar esa joya. Ya. Eh, ¿Está todo? Bueno, igual. chamar ch Tírala, ya listo. 180 dólares, vaya. Va, vamos a meternos, papo Ya te vamos a esperar. Acá. Miguelito, métete. Miguelito. Miguelito, métete. Vamos, chamari. Y terminado esta, tío. Sí. Vamos. Así se hace. Así se tiene que hacer. Estas putas misiones en sigilo. Bueno, algunas no, porque algunas son de asalto y al tiro se tienen que matar. Bueno, aquí. Ni cagando hoy a alcanzar a subir. Vaya. Ahora vamos a elegir una carta La de la... ¿Derecha mejor? Sí, mejor la derecha Vamos a ver si me toca algo interesante ¡Ah, vamos! ¿Vamos? No, confesador, no No, no, es imposible ¡No! Bueno chicos, espero que les haya gustado. Like y suscríbase más Y recuerden que hay algo llamado campanita que pueden darle aquí arriba de, mi, de la cuestión de suscribirse. Y espero que les guste más. Y espero que les encante. Hasta el próximo mes o sábado que venga a este hermoso video. Bueno, adiós. y qué que se copia de los youtubers de bye Que te calles.